vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres. Vamos a conversar con Andrea. Ella nos va a tratar el tema de la adicción a la tecnología en tiempo de pandemia. Así que, adelante Andrea, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué culpa tengo? Muy yo, muy buenos días. Estoy muy bien, gracias. Placer Hola. de verte. Qué sí. bueno estar con ustedes por acá. Y tú sabes que estaba hablando en estos días con una niña y me dice, oye, qué raro que tú es mucho, yo digo, así, me sí porque tengo otras amistades jóvenes, 20, 30 años, y um, por lo general uno está con ellos, y ellos están taque, taque, taque, taque, aquí, y no se ponen a interactuar con uno. Entonces ahí me puse a pensar, bueno, creo que esto era un problema antes de, ¿cierto?, con, la, con las nuevas generaciones. Imagínense ahora las dificultades en este momento que vamos a tener. Porque antes decíamos, bueno, tenemos que procurar ver qué es lo que se va a hacer. Eh, le decíamos a las personas, eh, cuando llegues a casa, eh, apaga el wifi o aparta tu celular y tal. Pero resulta que nuestra vida entera, ahora mismo, depende en gran medida de los dispositivos tecnológicos. De la tablet, del celular, de la computadora, muchos estamos en teletrabajo. La educación en todos los niveles, ¿verdad? El de preescolar hasta educación superior está por allí. Entonces, y muchas veces hasta la celebración de un cumpleaños, de lo que sea, depende de esto. Y acá tiene que haber una voz y alerta. Cuando uno revisa las investigaciones previas que se han hecho hace dos años, tres años, hablaba ya de la tendencia a la adicción, especialmente, de las personas menores de 30 años, a la tecnología. Y hablaba de la relación significativa que hay entre tecnología, adicción a la tecnología, y una disminución en las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Son esas competencias que tenemos para relacionarnos con las otras personas. ¿sí? El ¿Cómo me relaciono con otras personas? Entonces, recordemos algo. Eh, un gran como el Daniel Goleman, que habla de inteligencia emocional y que es comúnmente conocido, que se vende muchos libros de él, que la gente los compra en la, en la librería, eh, ha concluido varias veces que el 80% del éxito de la vida adulta depende de las habilidades sociales, de la inteligencia emocional. O sea, por ejemplo, no es solamente tener conocimientos técnicos con relación, por ejemplo, en mi caso, a la psicología o a la comunicación, es otra persona a la contabilidad o, una, o algo que tenga que ver, por ejemplo, con la postura, con la decoración, no. Sino también en cómo me relaciono con los otros. Pero en la medida que me hago adicto a la tecnología, mi habilidad, para relacionarme de una manera adecuada con el otro para interactuar socialmente disminuye. Ustedes se imaginan el problema que vamos a tener. Problemas en todas las etapas de la vida. Uno, nuestros chiquitos, que a mí francamente es lo que más me preocupa, primera infancia de 0 a 7 años. Lo que más me preocupa. Porque se supone que los chiquitos tienen que desarrollar esas habilidades en esta etapa. Hay periodos críticos. Eh, en el preescolar, básicamente, uno aprende a relacionarse con los amiguitos, a compartir los juguetes, a acatar normas, a seguir las reglas. Entonces, si no tengo que compartir, entonces acá tenemos que ver cómo vamos a trabajar esto tema en casa. El gobierno tiene que ir haciendo investigaciones del impacto en población dominicana, porque eso va a variar. Yo he estado leyendo investigaciones. Eh, de lo que estaba pasando en Lima, en, en, ¿verdad? en Perú, de lo que pasaba en Colombia, de lo que pasaba en México, que se hizo hace dos años. Pero con esto eh, va a haber un impacto real, ¿no? Muy fuerte, que tenemos que ver. Tenemos cada vez mayor dificultad para expresar con nuestro rostro lo que sentimos. Porque entonces uno está escribiendo, tu, tu, tu, tu, y uno en vez de decir, estoy feliz, uno manda la carita, le emoji, ¿se acuerda? de felicidad, pero uno no coloca las expresión de Y así pasan muchas pues cosas. También nos cuesta eh, decirle al otro lo que pensamos de frente. ¿sí? Eh, cuando yo estoy detrás de una pantalla, cuando estoy detrás de un celular, cuando estoy en una red social, digamos que siento menos la presión y por lo general soy menos empático. ¿De qué va a generar mis palabras? ¿Qué daño puedo generarle al otro con pues lo que estoy diciendo? Me siento más protegido. ¿sí? Como cuando uno dice algo detrás, ¿verdad? Cubierto. Pero esto afecta el cómo nos relacionamos con nosotros. Y ojo, esto es delicado. Esto puede dificultar no solamente el éxito profesional de alguien, eh, puede llevarnos a ser menos tolerantes, puede llevar a sernos más agresivos, una sociedad más violenta, ¿sí? Entonces, este es un punto que tenemos que trabajar. Y la primera recomendación es: ok, aunque tengamos una vida dependiendo en este momento, en gran medida de la tecnología, como medida de seguridad, de bioseguridad para prevención de contaminación por COVID-19, de todas maneras tenemos que tener momentos en que me desconecte. De todas maneras, tengo que tener, ya se acabó la clase, ya saqué, y colocarnos horarios. Si es a las 9, a las 10, porque ahora no se puede antes, ok pero ya desconectado. Y poner borro de regla, por ejemplo, en cámara. Estamos comiendo todos los que vivimos aquí, y no podemos tomar este aparato, no podemos tomar el celular, la tablet. Tenemos que hablar. Porque entonces se nos va a olvidar en cierta medida cómo interactuar de manera eficiente con las personas. Y esto va a afectar mucho a lo que somos. Individualmente, pero también lo que somos como sociedad. Y aquí quiero poner una alerta, alerta, ...en este momento con relación a nuestras autoridades. Ahora más que nunca, la realización de investigaciones con relación al impacto que tiene en la economía, en la educación... ...pero ojo, en la psique humana, en lo que somos y en cómo nos relacionamos en el tejido social la pandemia... ...que además no es algo que no sabemos fecha, o sea, no podemos decir, ah, en febrero ya se acaba todo... ...o en junio se acabará todo, no sabemos meses, años, ¿cierto? La OMS hablaba de eh, 2022 para América Latina, hablaba de más o menos eh, mitad de año, junio, 2022 para América nada. No, no, no. entonces tenemos que ir haciendo investigaciones constantes y ir dando recomendaciones para poder mantener nuestra salud mental y una sociedad sana. ¡Ojo con esa parte! No sé qué comentarios o preguntas tengan al respecto, Doctora, ¿nos escucha? ¿Se escucha? No le estamos escuchando. Ah, okay. Ahora sí. Bien. En relación a, a este interesantísimo tema de la adicción que se pudo producir en estos tiempos de pandemia, donde el único entretenimiento o alguno de los entretenimientos que más usaban en los hogares era la telefonía, el acceso a mucha información, mucha carga informativa. En el caso eh, de los niños en el hogar, ¿Cómo puede cómo pudo esto afectar eh, al resultado al momento esa adicción que a veces los padres le soltaban o lo dejaban muchas horas al día para tenerlos tranquilos vamos a decir de alguna forma o embullados como decimos se supone que esta adicción eh, quitársela luego de que estamos en cierta normalidad estudio más libertad y demás cómo manejar esto y cómo pudo afectar a los niños? que claro, Lo que estaba diciendo hace un rato, el problema es no solamente si hubo un uso excesivo durante la cuarentena, sino que seguimos en pandemia. Entonces, por las medidas que hay que tomar necesariamente verdad para evitar posibles contagios, entonces tenemos una situación supremamente delicada y es que seguimos dependiendo de los dispositivos electrónicos. O sea, antes muchas veces era entretenimiento, por lo menos para niños y jóvenes, aunque quizás un apoyo educativo en algún momento, un video, algo que viera, una aplicación que uno como padre le bajaba para reforzar, que se aprendieran los números, la lectura, las figuras geométricas. Pero en este momento los dispositivos, tablets, celulares, computadores, son nuestra vida, gran parte de nuestra vida. Entonces, eh, ahí es donde está el punto. ¿Cómo ha afectado esto a las habilidades sociales? ¿Qué va a pasar cuando tengamos un poco más de libertad más real de poder interactuar con las otras personas? O sea, si no regulamos esto en casa y tiene que ver mucho también de cómo lo estamos manejando nosotros como padres. Sí, porque si yo estoy pegada a mi celular y le digo al niño, quieto, deja tu tableta a un lado, pero yo sigo con mi celular, entonces la cuestión es que estamos en una cultura de la tecnología donde estamos teniendo más vía online que offline. Y ese es el llamado precisamente que quiero hacer en este momento a las familias. Tenemos que ser conscientes eh, que, ok, ya no podemos controlar tanto. Antes se decía, eh, antes de los siete años, máximo una hora uso de esta tecnología para los niños. Esa era la recomendación de la Sociedad de Pediatría a nivel mundial. Pero en este momento, desde luego, no les podemos decir eso, porque es que estudian a través de las TIC. Pero eh, si tenemos que tener espacios familiares, si tenemos que decir, eh, estamos en la hora de la comida, nadie lo, pero nadie nadie. O sea, el papá no puede, la mamá lo puede, centrémonos en esto. ¿Sí? Es más, ni siquiera pongamos música, porque quizás nos entretiene y nos ponemos a cantar y no escuchamos, necesitamos interacción humano a mano directamente. Los niños son los que más eh, se han visto restringidos en términos de la movilidad. Nosotros como adultos, aunque estamos en teletrabajo, tenemos que ir un día al banco. O quizás tenemos que ir un día al médico. O tenemos que ir a hacer alguna diligencia. O vamos al supermercado a hacer una compra. Pero los niños están mucho más restringidos en su movilidad. Incluso los jóvenes también. En las familias que realmente han llevado a cabo las medidas correspondientes para nosotros mantener a salvo nuestra salud y hasta nuestra vida, ¿no?, con esta pandemia. Entonces, ese es el punto, esta es una voz alerta porque la adicción a la tecnología que estamos viviendo, que no se ha dejado porque es que está integrada para poder preservar nuestra vida en este momento, está generándonos una adicción que debilita nuestra vida social, que nos dificulta la tolerancia, que nos dificulta el hablar con el otro, la expresión de emociones, el identificar las emociones en el rostro del otro, porque entonces es un emoji triste, alegre, pero ya mi rostro no lo muestra. Entonces, aquí hay, hay que hacer algo, también en términos de política de Estado. Doctora, ¿Sí? eh, uh -huh. buenos días, ¿cómo estás? Bien. Mire, escuchándole, yo me preguntaba. Sí, ya está definida una... Eh, para decir cómo se define o cómo lo, lo declaran ustedes. ¿Adicción a la tecnología sí, pura y simple o el que es adicto a la... ¿Cómo se le llama al adicto de la tecnología? Sí, así se llama. ¿Eh? Adicto, a la tecnología. Solo, así es que se le reconoce. Uh -huh. Sí, es el Entonces, aparte de esos factores que o esos... Eh, que usted menciona, aislamiento social. Son personas, es decir, no estamos todos, incluso estamos frente a frente, estamos tres personas y los tres estamos conectados en un celular. Estamos en presencia, estamos ahí físicamente, pero no en esencia de una reunión o de un encuentro entre tres. No hay Esa burbuja es simplemente existencial. Es que ¿Cómo, ese, ay, ¿cómo, ese ¿Cómo trabajar? Esto porque me está preocupando. Me pasa, los nietos, aunque las hijas mías lo están controlando bastante bien, yo eh, digo, va, eh, tratando de controlarlo, tienen una tablet, cada uno. Eh, el más pequeño, si va en el vehículo, tiene que prestarle a la mamá el, el, el celular pa, para mantenerlo controlado. Esto es un asunto... ...que se puede agravar. Claro. Entonces, creo que debemos de tener la información para contrarrestar esto... ...en nuestros propios hogares, aunque se desgañote el muchacho llorando. Digo yo. Sí, Dígame claro. usted, ¿cómo ha ¿qué hacer? Mira, a mí me sorprendió gratamente. Eh, no sé si ustedes han visto la programación de las clases que está haciendo... ...el Ministerio de Educación... Y vi que hay un elemento muy importante que se está incluyendo, y yo creo que ustedes dicen: Manipulso, bueno, ¿por qué insiste tanto en esto? Y lo toco prácticamente todos los temas, y es el punto de la meditación. No sé si se han dado cuenta, pero en la programación regular que está haciendo el ministerio, incluyó meditación, porque la meditación hasta ahora es lo que ha demostrado ayudarnos a manejar más nuestras emociones, específicamente hablando. Viendo los resultados a través de resonancias magnéticas funcionales, donde nos damos cuenta de la diferencia de un cerebro que regularmente practica la meditación a un cerebro que no lo hace. ¿sí? Entonces, aquí súper clave, aspectos como ese, también el contacto con sí, no. la naturaleza, el, eh, el desconectarnos, to pero todos, porque el asunto no es solamente de los niños, o sea, nosotros, nosotros, los adultos. Cualquier tipo de adicción, genera violencia en el comportamiento. El que es alcohólico, el que tiene una adicción a las drogas, a las sustancias psicoactivas, al juego, ¿verdad? El que es eh, a las la compras, llega un momento en que su comportamiento es errático y agresivo con los otros y con ellos mismos. Entonces va a pasar lo mismo. Si como sociedad no empezamos a regular esto, los niveles de agresividad, de violencia en el hogar, de violencia social, de que si yo voy por la calle y tú te me atravesaste en el carro, yo no te de una vez salgo, hay un golpe, un problema, una mala palabra, hasta una jefra, uno de los dos armados y se acabó la vida de nosotros. sí. Entonces, eh, este es un punto importante. Que tenemos que conectarnos, ¿no? el, el hablar, el hablar directamente con los que estamos, o sea, como familia tenemos que apoyarnos en este proceso, tenemos que cuidarnos, así como uno, por ejemplo, el alcohol es algo que está en el medio, normalmente está yendo y está en celebración, no sé qué, pero uno como padre, a los hijos, por ejemplo, dice ten cuidado, una cosa es un traguito social, un brindis. Un día está haciendo un calor, ok, si ya eres mayor, de edad puedes tomarte una cerveza, cuidado con los excesos. Así como uno hace sus procesos de orientación, e incluso uno ve un amigo que uno lo ve en toda la reunión, otro, todo borracho. uno habla con el amigo, mira, me preocupa eso. Exactamente lo mismo, o sea, si yo veo a otra persona que estamos, como tú dices Francis, nos reunimos aquí, estamos nosotros cuatro, y nosotros tendremos que estar hablando, entre nosotros directamente ah, yo estoy en el WhatsApp ahí conectado con otro que está en la China con el que está en Estados Unidos, con el que está en Colombia decírmelo, Andrea, ten cuidado ten cuidado porque entonces te estoy viendo desconectada de la vida real un poco lo que pasaba en Matrix, ¿no? mundo online paralelo diferente a la vida real estamos viviendo otra vida donde además las personas proyectan en redes cosas muy diferentes a lo que son, Sí. Eh, porque si uno se lleva por las redes sociales, pues nadie tiene problemas, todos son millonarios, porque todo el mundo pone las fotos de los superpaseos, los, eh, los superpaisajes, eh, amo mi pareja, amo a mi, o sea, todo el mundo tiene una vida perfecta, incluso las investigaciones también muestran las tendencias de aumentar los niveles de presión cuando tú entras y dices, pero yo soy la única que no tiene pareja, Ah, pero yo soy la única que, ah, pero tarea, que no viaja porque todo el mundo viaja, pero esa ni siquiera es la vida real. Eh, fueron una vez al año al risor y tomaron 80 fotos y las van subiendo al paso, al paso. Entonces todo el quedó, wow, pero no sale de un risor, no, no, que no sale del risor, es el único risor que fue y fue a trabajar. Pero eso es que no lo volví ¿sí? a ir. Entonces todo esto es un grupo de desconectarnos, de querer aparentar, ser más bonitos de lo que somos, poner un filtro, poner, eh, en la foto. Incluso Esto que también nos está generando distorsiones de, de lo que somos, porque estamos tanto en imagen de lo que queremos ser, tan distantes de lo que somos, que va a haber un punto en que tú como que te confundes, ¿verdad? ¿Cuál es la Andrea real y cuál es la Andrea que estoy proyectando, ¿no? Excelente. Y de nuevo el llamado a, a las personas, a poner un stop y a las autoridades, a investigar y dar a pautas a la ciudadanía. Excelente, doctora Andrea Manjarres, por las orientaciones en el día de hoy. En la adicción a las tecnologías y en el caso de los niños también. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Que estén bien. Muy bien. Nosotros seguimos acá en el programa con los WhatsApp. Contactamos con la gente. Ayer ya vamos a recordar la pregunta del día para estar en contexto y que nos escriban qué piensan al respecto. Está en